¡Buenas, buenas! ¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy, en esta ocasión, te traigo... ...vamos a aprender a personalizar nuestro escritorio... ...en el sistema operativo de Windows 7 Professional. Así es que, vamos a comenzar. Prepárate para este vídeo. Si tu computadora tiene este tema... Vamos a poder cambiarlo, como de la siguiente manera, nos... estamos en el escritorio de Windows, vamos a dar en cualquier parte blanco, en cualquier parte vamos a dar en clic secundario, vamos a, nos podemos ir a personalizar para acceder de manera más fácil o otra forma sería irnos directamente a panel de control y aquí en las categorías nos aparece apariencia y personalización. Nos vamos a cambiar fondo de escritorio. De Windows. Esto es para seleccionar el fondo de escritorio de nuestro Windows. O también podemos entrar a la misma categoría. Y nos vamos a personalización. Y ya vieron, entramos al mismo lugar. Aquí en mi caso yo tengo varios temas guardados. De diferente forma, de diferentes... De, de diferentes maneras Tengo de arquitectura, de personajes De paisajes, de naturaleza De algunas escenas Y de paisajes de México Us Bueno yo puedo elegir cualquiera Pero por ejemplo vamos a escoger Algunas imágenes que tengo por acá en una carpeta Las selecciono todas Doy un clic secundario y me voy y le doy en establecer como fondo de escritorio. Y miren, ya ha cambiado nuestro fondo de escritorio por estas imágenes que he seleccionado. Ahora, para mostrarles, acá nos vamos en fondo de escritorio. Donde están las imágenes. Y nosotros podemos deseleccionar... O desmarcar o marcar la casilla de la imagen que nosotros querramos que aparezca en nuestro fondo de pantalla. Aquí tenemos diferentes posiciones en la imagen. Por ejemplo, rellenar, ajustar, expandir, en mosaico o en el centro de la imagen. Y aquí algo muy importante. Podemos ponerle que la imagen se cambie cada cierto tiempo. Por ejemplo, aquí vienen cada... Cada lapso de tiempo, cada 10 segundos, 30 segundos, un minuto, etcétera. Como ustedes gusten y ya da su preferencia. En mi caso, yo le doy 10 segundos. Podemos escoger en orden aleatorio o como gusten. Podemos deseleccionar, como les había mencionado, y le podemos dar en guardar cambios. Y le damos en guardar cambios. Y aquí está nuestro fondo de pantalla establecido con las imágenes que he seleccionado. Previamente Aquí tenemos gran variedad de fondos de pantalla Para nuestro ordenador Podemos también escoger el color de ventana Que sería esta Los bordes de cada ventana Habilitamos transparencia O podemos seleccionar alguno de estos colores Por ejemplo puedo seleccionar el azul Y le puedo dar en guardar cambios Y también podemos seleccionar algún protector de pantalla. Por ejemplo, voy a seleccionar las burbujas. Y como verán aquí, es una vista previa de cuando nuestro equipo se empiece a suspender las burbujas, el protector de pantalla empezará a funcionar. Esperar 20 minutos. Podemos darle en configuración. Bueno, en este caso no hay opciones. Perdón. Y podemos darle en. Le damos en. Si queremos este protector. Damos en aplicar. Y damos en aceptar. Y pues esto sería una manera muy fácil de personalizar nuestro escritorio de Windows. 7 Professional. recuérdenlo bien. Y pues, sin más que decir. Pues los dejo. Y pues me retiro, muchas gracias por visitar el canal Y que estén muy bien Pásenla bonito, muchas gracias Hasta luego, chao